Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver el cuál es para mí el mejor teclado virtual que hay para Windows 11. Vamos a ver cómo se descarga, cómo se instala y comentaremos algunos aspectos dañables. Le damos a Download Free Virtual Keyboard, un clic izquierdo del ratón y enseguida empezará a descargarse, por supuesto gratuito. Le damos otra vez a Download Your File. Le tenemos que dar a confirmar descarga ya que Windows como casi todo lo detecta como dañino. Vamos a ir a la ubicación de la descarga, doble clic para instalar, ejecutar, next, seleccionamos la ubicación donde lo queremos instalar. Si lo dejamos en la ubicación por defecto, le damos a next, next. Si queremos un icono al escritorio, le damos a next, install. Le damos a finish, como está marcada la casilla de que se va a iniciar automáticamente tras la instalación, pues se iniciará. Bueno, ya lo tenemos aquí, lo podemos mover a cualquier parte de la pantalla arrastrando con el botón izquierdo del ratón. Podemos ir a opciones, podemos cambiar el estilo para que se vea con otra interfaz. Vamos a dejar la luna. En opción también podemos cambiar la transparencia, así como dejar el teclado numérico o no. Como pueden observar, pues tiene todas las teclas que tiene cualquier teclado físico, pero este es virtual. Como pueden observar, siempre se va a quedar delante de la pantalla para que podamos escribir en cualquier situación. Vamos a marcar este campo y vamos a escribir. Como ven, funciona perfectamente. El espacio también, la tecla de Windows, y bueno, la verdad es que no tiene mucho más que contar, si necesitan alguna vez algún teclado virtual, porque no satisfaga el que viene por defecto en Windows 11, pues esta es muy buena opción, dejaré el enlace de descarga a la descripción del vídeo. Un saludo, que tengan un buen día, chao.